Era una mañana de febrero. El gordo estaba en su madriguera y el teléfono sonó. Hola, ¿cómo estás tú? El teléfono sonó. También lo hizo el gordo. Corten.